Bueno. Estamos aquí con Aricha Loronio y José Mari Moral, que son fundadores de, bueno, de dos proyectazos, o sea, están muy foco en Micolet, que ahora os preguntaremos, y anteriormente, aunque también en paralelo, con Colectivia, que son dos proyectos que lo han petado y lo están petando, y vamos a aprender mucho de ellos. Chicos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti por invitarnos. Gracias a ti, Corti. Nada, pues vamos a aprender mucho porque encima es, es curioso, ¿no? Cuando encuentras emprendedores como vosotros que han montado varios proyectos y los ya han funcionado, dices, eh, quiero, quiero un poco desentrañar la receta del, del éxito, que sé que hay mucho sufrimiento detrás también, ¿no? Pero, pero luego al final preguntaremos por ello. Pero antes de nada, si queréis, por contextualizar al que nos está escuchando, como vuestro proyecto principal es Micolet ahora, hacernos un mini pitch de Micolet y luego nos vamos a ir hacia atrás. Vale, mi colete es una web de compraventa de ropa de mujer de segunda mano. Un poco para diferenciarlo con lo que ya todo el mundo conoce, un mil anuncios, un Chick file o, o así, un poco la diferencia es que nosotros hacemos la gestión integral. Esto significa una mujer vendedora que quiere vender su ropa, pone su dirección en nuestra página web y nosotros vamos a su casa, recogemos la ropa, la tenemos a nuestros almacenes... Y hacemos todo el proceso de venta. Eh, esto significa que la vendedora no tiene que hacer nada. Nuestro trabajo es que ella no tenga que hacer absolutamente nada, la vendedora. Y, y por otro lado, lo tenemos en consigna. Entonces, al tener el, el, sus productos en consigna, nos llevamos un porcentaje de la venta. Entonces, estamos aunados el típico modelo win-win que se llama típico de internet, que es que nos llevamos un porcentaje, entonces los dos queremos que se venda por el mayor precio posible eh, cada artículo. Eh, entonces, facilidades, consigna y por otro lado está la compradora, que la compradora, como nosotros verificamos que la prenda es original o, que, o, la, o el estado de la prenda, etcétera, etcétera, pues tiene como esa certificación de tercera parte, a ¿no? un poco función de notarios, que que damos fe de que esa prenda está correcta. Luego tiene, en nuestros almacenes tenemos 180.000 prendas ahora mismo, entonces puede elegir entre muchas prendas, por lo que los gastos de envío eh, pueden salir más razonables. Es decir, si tú quieres comprar una prenda de Primark de segunda mano que vale 2 euros, pues es que los gastos de envío... Eh, Pueden ser cuatro o cinco, ¿no? En nuestro caso, como tienes 180.000 prendas, puedes elegir entre muchas, eh, unificarlo en un único envío y, y todas esas cosas. Y más o menos resumido, eh, es eso lo que hacemos. Es un poco la diferencia con, con, lo que, con las típicas webs que, que conoce todo el mundo. Está guay y luego me quiero centrar mucho en mi Colette porque esto que has contado tan fácil tiene un proceso por detrás de la leche que ya me habéis contado en su día y me parece una, una brutalidad que yo creo que la gente no, no lo tiene en cuenta. Pero quiero ir para, para atrás para conocer un poquito. Vamos a empezar con vuestra historia, cada uno de, de vosotros. Antes incluso de montar Colectivia, ¿qué narices andabais haciendo para acabar llegando a donde, a donde os habéis metido? Vale. Pues nada, Alicia y yo nos conocemos desde hace mucho. De hecho, nos conocimos desde que éramos pequeños y patinábamos juntos en la pista. Y bueno, de ahí luego fuimos a la universidad también juntos y finalmente en cuarto y quinto de carrera coincidimos en, en la misma clase. nada Y ahí pues nada, eh, pues nos sentábamos juntos y tal, nos fuimos de Erasmus juntos y bueno, nada terminamos la carrera y cada uno pues hizo un poquito su, sus planes. Alicia se fue con la empresa de su familia y yo me fui un par de años a hacer consultoría en Accenture y nada, y yo estuve un par de años en el extranjero y a la vuelta, pues nada, tenía un poco la idea de montar algo porque bueno, en mi última etapa había vivido con con un chico que estaba montando una startup y tal y ahí me picó un poco el gusanillo y empecé a conocer un poco el término startup y eh, y tal empezaba a leer test crunch por aquella época con las ideas que venían de Estados Unidos y ahí bueno pues ahí vi un poco lo que era Groupon, que estaba empezando en Estados Unidos y que pues parecía que estaba teniendo mucha atracción no por aquel momento y nada eh, pues yo empecé un poquito con el tema de colectivia eh, con cero recursos desde mi casa solo y con, bueno, con, con otro socio que era javi que él llevaba la parte técnica y nada, y luego un poquito más adelante al cabo de unos meses la hecha también en Colectivia, en más en el área, bueno hacemos un poco de todo, ¿no? porque éramos cuatro, pero bueno, en más en el área de marketing, y nada, pues poco a poco el proyecto de Colectivia pues fue fue arrancando, vamos así arrancamos. Vale. Oye, pues eh, a, a, antes de meternos en colectiva, Aricha, la empresa de tu familia de qué era? O sea, era algo no, que tenga no, que ver, esto, no tiene nada que ver? Eh, promoción y construcción, nada nada que ver. O sea, era otro mundo, ¿no? Sí, lo que pasa que esto fue en el 2000 pues Joder, no me acuerdo muy bien, pero yo acabé la carrera Más o menos, me puse a currar Con mi familia y llegó la crisis De la construcción y todo esto Entonces acabamos de construir Las últimas viviendas que había Que estaban, o sea, lo, se había empezado A construir unos edificios, acabaron Y nada, y entonces fue como Vale, pues sí, ¿qué hago ahora? Y me fui unos meses por ahí a viajar, tal Y a la vuelta Chema me contactó Y me dijo, oye tío, venga, ven Vente a ayudarme Y nada, y me, y me fui allí con él Oye, y Colectivo, por pues lo que estáis diciendo, es una especie de grupón, pero también tenía su, su punto peculiar, ¿no? Contanos un poquito para la que la gente ubique Colectivia. Sí, eso es. bueno, Colectivia empezó en el boom este de las compras colectivas, ¿no? Cuando estaban todas estas páginas, Les eh, Grupal, Lea, Oferum, pues en el año 2011, pues hubo un super boom de este modelo de negocio, ¿no? Y hubo un crecimiento brutal. Y bueno, pues ahí nosotros éramos la empresa, pues bueno, en esa época había muchísimas empresas ¿no? de nuestro estilo, la verdad, salía, cada semana salían dos nuevas. Y nosotros, bueno, la verdad es que teníamos eh, cero recursos, cero experiencias, pero bueno, ahí estábamos con muchas ganas de currar y pues poquito a poco lo que fuimos haciendo es ir aprendiendo y, y sacar adelante el proyecto. Lo bueno que tiene este modelo es que es un modelo de negocio muy local, entonces nosotros vivíamos en Bilbao y nos centramos en el norte. Vale. Sí que es cierto que en Madrid y Barcelona igual no nos conoce nadie, pero en Bilbao, Vitoria o Burgos o Santander o Logroño o Pamplona pues conseguimos que nos, consiguiese, que nos conociese la gente y lo conseguimos a base de tener unas un producto unas promociones por así decirlo de alta calidad conseguíamos íbamos a las ciudades y conseguíamos los mejores restaurantes o los mejores centros de estética o los mejores spas no y sí que es cierto que teníamos muchos menos recursos que la competencia ¿no? a nivel de marketing uno porque no teníamos dinero y dos porque tampoco sabíamos seguramente hacer marketing pero nuestro marketing era era ese producto, ¿no? Entonces, eh, el boca a boca de aquel momento, pues hizo que, que creciéramos y aunque tuviéramos menos recursos que el resto de, de players, pues eh, destacásemos, por así decirlo. Vale. ¿Vuestro diferencial era que estáis focalizados en el norte, por un lado? ¿Y algún otro punto diferencial que destacaríais de con, con respecto a lo que has dicho tú? a La cantidad de, de grupones que salieron en la época? Yo creo que eso, que nosotros nuestro producto en sí, la calidad de nuestro producto por así decirlo, es decir, que teníamos los mejores restaurantes, los mejores espacios, eso al final la gente lo apreciaba, ¿no? Y igual había otras páginas más conocidas, pero que su producto era peor, entonces como su producto era peor, pues, no sé, compras en donde tengas el mejor producto, ¿no? Al final, el boca a boca, al final, yo creo que nos acabó ayudando y eso hizo que fuésemos pues, líderes, ¿no? En audiencia y en, y en ventas de estas ciudades. Vale. Y... ¿A qué números llegasteis en, en Colectivia? Porque, bueno, Colectivia sigue sigue funcionando, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí. A ver, hasta el 2014 tuvo un crecimiento muy muy grande, ¿vale? Y luego pues ya se, se ha estancado, ¿vale? Pues eso, en, en, en 2014-2015 pues llegaríamos 6-7 millones más o menos de euros en ventas y luego pues ya se ha quedado ahí, más o menos. No, bueno, está es pedazo de negocio, ¿eh? que <ríe> me parece la leche. Y, ¿Y cuál es este modelo de negocio al final? Entiendo, vendes un, un producto que no es tuyo o en un servicio que es de un restaurante o lo que sea. ¿Qué, ¿Qué márgenes manejabais para entender un poquito el modelo de negocio? Vale, pues el modelo de negocio en sí empezó con unos márgenes muy agresivos por parte de, pues, de Grupón y, y algún player más. Y nosotros, como eh, no teníamos gastos, por así decirlo, pues íbamos muy al raso. Vale, pues nosotros queríamos tener los mejores eh, negocios y tal. Y cuando Grupo Aniva pedía un 50, pues nosotros íbamos y decíamos un 5. sabes íbamos así, porque tampoco teníamos nada que perder, por así decirlo, ¿no? Y tal. Y luego, pues ya se ha quedado en algo más estándar. Pues más o menos depende, no es lo mismo un restaurante que un centro de estética, pero más o menos entre un 20 y un 30 puede andar. Vale. Guay, pero, pero me flipa eso, que no, que los grupones y demás en su momento llegaron a meter tajadas de eso, de 50 o unas cantidades que la, que la gente no, no tenía en la cabeza, pero claro, hacía que el, el, el que vendía el producto prácticamente lo tenía que vender en condiciones muy complicadas. Oye, ¿cómo, cómo vivisteis eh, desde dentro toda esta batalla de las cuponeras? ¿no? De, porque u, u, hubo años muy divertidos, imagino que, que estaríais cada dos por tres pues, bueno, con alguna movida. ¿Cómo lo visteis desde dentro? Eh, pues sí, la verdad es que cada día era era algo nuevo, la verdad, en ese aspecto. Que, o que algún competidor abría una ciudad o levantaba una ronda grande, o no sé, o salía en la tele o hacía cosas. La verdad que era una pelea, era una pelea diaria, ¿no? Por ver quién se hacía con los clientes y con los mejores clientes, la verdad. Y sí, era algo súper, súper competitivo, era, era un modelo súper competitivo. No sé, en aquí, solo en Bilbao tenía cinco comerciales. En Donosti otros cuantos, en Vittorio otros cuantos. Era un modelo muy, muy, muy. Muy competitivo. Y. Y nada, al final sí que es cierto que parece que. Pues eso, que después de todo los números, ¿no? que se manejaban todas estas empresas al final parece que no han. no han salido adelante, ¿no? Porque no, no han conseguido esa rentabilidad. Y ha quedado Grupón por ahí. Pero bueno. Eh, pues al final el modelo en sí. No ha dado los no ha estado dando los no ha estado dando las mismas ventas que daba hace años y la gente pues no no, no, ha, no ha funcionado ¿no? el modelo no les ha funcionado eh, cómo han ejecutado ellos el, el modelo en sí Vale. Vosotros os mantenéis, sigue funcionando Colectivia y, y quizás sois uno de los pocos players independientes que ha sobrevivido, ¿no? Por lo que decís que haga Groupon, que alguno internacional y, y quedáis vosotros. ¿Cuál ha sido la clave de, del éxito para vosotros, ¿no? En ese sentido, para sobrevivir a un, a un mercado tan competitivo. Eh, pues yo creo que en parte gastar poco, porque claro, nosotros no teníamos nada, entonces no podíamos gastar casi. Y aún así... Por una parte, al final, el hecho de tener esos proveedores, esos productos de un poquito más de calidad, yo creo que generan un poco más de satisfacción y más de repetición en los usuarios. Y eso ha sido lo que nos ha mantenido ahí, porque al final esos usuarios eran muy muy recurrentes y todo usuario que, que, que captamos le convertíamos. Es decir, nosotros, eh, nuestra publicidad siempre era un poco a captar mail para generar esa lista y enviarle las ofertas diarias y todo el mundo que se suscribía en esa isla, en esa lista... Eh, acababa convirtiendo, ¿no? Por la calidad de esos anuncios. Al final, eh, ¿quién no puede ir al cine, no? Tú captas a un usuario y le pones el cine al lado de su casa, pues al final ese usuario es muy probable que acabe comprando. Oye, al final la, la clave, como muchos negocios, ¿no? Buen producto y despacito y, sí. y, y buena letra y las, cosa, las cosas mm. salen. Oye, a día de hoy, eh, ¿Colectivia estáis estáis todavía en el día a día o, o, o ya funciona sí. solo como lo tenéis gestionado? Yo llevo más el día a día de Colectivia y ahí dicha lleva más el día a día de mi colect. Vale. Hoy habéis hecho ahí un poco de separación de, de bienes, entonces. <ríe> Oye, pues si queréis entramos en, en Micolet, que es donde estáis a saco hoy. Me parece un modelo súper interesante. Lo primero, ¿de dónde surge la, la idea? Bueno, ya no sé si se explica un poquito esto, venta de ropa segunda mano, pero ¿cómo, cómo llegáis hasta ahí? Pues fue un poco... Lo, fue cosa de Chema, o de la novia de Chema, que le hizo ir un día a vender su ropa a un mercadillo y, y Chema dijo, no voy a volver a ir a, a, a llevar de todo esto nunca más. Le hizo da, llenar el coche de, de ropa, no sé si un par de viajes, tal, y dijo Chema, a ver, eh, pero qué, ¿qué me estás contando? Esto no tiene ningún sentido. Y viendo que no había nada que gestionasen íntegramente la venta, es decir, había un mil anuncios, había no sé si chick Fire estaba en aquel momento, creo que sí, pero bueno, que al final tienes que estar tú regateando con la chica, tienes que ir a, a, a correos a entregar el paquete, o tienes que hacer diferentes cosas, tienes que subir tu la imagen, etcétera, etcétera, que hay mucha gente que no está dispuesto a hacerlo. Entonces pensamos, joder, pues es que esto no tiene mucho sentido, que, que, que no haya alguien que haga eso. Entonces mirando, vimos que, que en Estados Unidos había una empresa que estaba funcionando bien, que, que, que hacía esto mismo Entonces dijimos, joder, pues vamos a intentarlo Y no sé si en aquel momento esta, La estadounidense Yo creo que, que había levantado Ese año como de Goldman Sachs No me acuerdo, pero no sé pues El rollo americano de estos sí. de 100 millones 120, sí. 80, locura, no, no lo sé ni, ni me acuerdo, pero de eso que dices Joder, pues si esto han levantado esto Encima ese año había sido eh, Joder, pues vamos a intentarlo nosotros Y un poco fue Fue más o menos así el comienzo y, y, ¿Y cómo arrancasteis la primera versión? ¿no? Imagino que cuando esto empezasteis a pensar en una primera versión de, de la web, ¿cómo, ¿cómo era la primera versión de Micolet? Eh, era una copia, una americana, bueno, había dos americanas, copiamos una web americana y le copiamos y el color se lo cogimos a la otra, había dos muy grandes una eh, a la que le copiamos ya no está, la compró Ebay al, de, al año siguiente, pero eh, era, era igual que la nuestra, exactamente igual, pero en color rojo y y entonces eh, lo que hicimos fue conseguir mil prendas, mil prendas pues de mi novia, de mi hermana, Chema de su novia, de la amiga, de tal, tal, tal. Y bueno, empezamos con 900 prendas, creo. O no, no no llegamos a mil, la idea era empezar con mil. Y nada, pues hacíamos las fotos nosotros, subíamos las prendas. Eh, yo aprendí un montón de términos y de cosas de ropa de mujer, evidentemente, de colores y esas cosas... Y nada, nos quedábamos a la tarde, pues después de currar en Colectivia, pues nos quedábamos Chema y yo y subíamos la información de las prendas y todo eso, lo subíamos a la web, lo almacenábamos, hacíamos todo Chema y yo. Bueno, yo un poco más porque Chema está muy metido en, en Colectivia y yo tenía un poco más de tiempo. Eh, y luego el fin de semana yo me dedicaba a retocar todas las imágenes, las iba retocando en el fin de semana. Hasta, bueno, pues lo de siempre, hasta que todo explota y eh, no me daba ya tiempo a, a, a retocar, entonces, bueno, se iban buscando soluciones, ¿no? Ahora hoy, por ejemplo, que hemos hecho, hoy hemos hecho, creo que, que 9.000 fotos hemos hecho hoy. ¿no? Y lo pienso, joder, imagínate yo ahora mismo retocando 9.000 fotos. Necesitaría, no sé, cinco meses y quedarme medio... Medio ciego, medio loco, no, no sé cómo lo podría hacer. Pero bueno, así empezamos. Y luego los viernes, Chema y yo engañamos a nuestras novias y, y entonces nos ayudaban a valorar la ropa. Entonces ellas nos iban describiendo la ropa y cada uno de nosotros, o a sea, cada uno con su novia, íbamos escribiendo, ¿no? Pues la novia decía, pues no sé, eh, blazer, color teja, no sé qué. Y entonces, talla, no sé qué. Y iba mirando la etiqueta y tal. Y un, entonces uno escribía y el otro así en. En paralelo íbamos haciéndolo, y entonces así vamos un poquitín más más rápido, pero vamos que, que eso creo que no aguanto aguantaron dos días creo, pero bueno vale. lo intentamos. <risa> Había que intentarlo. Oye sí. y, y, y la parte de venta o sea porque al final aquí hicisteis un push para conseguir la, la ropa que 900 prendas a mí ya me parece una pasada, o sea es decir, ahí tuvisteis que pedir y tuvisteis que, pues vamos, eh, eso cuánto cuánto ocupa 900 prendas. Eh, pues estábamos en una oficina de. Bueno, no sé. La sa... Nos quedamos sin sala de reuniones. Vale. O sea, todas las salas. <ríe> Teníamos una. era Cuando aquellos seríamos 20 y algo personas, más o menos. Y era pues era una ofici... una sala de reuniones. No, no sé, 20 metros cuadrados, así no, no me acuerdo cuánto sería, igual un poquito más. Pues eh, la llenamos de, de cajas. Luego hicimos, quitamos parte y hicimos un estudio. Bueno, le íbamos ganando espacio como pudimos. Y nada, al de, al de un año, seis meses, ya tuvimos que cambiar de, de almacén. Pero es que estamos cambiando casi cada año hemos ido cambiando. Claro, claro. Porque es que ocupa mucho la ropa. Sí. ¿En, en qué momentos dais cuenta? Porque imagino que en estas fases estabais testando, ¿en qué momentos dais cuenta de, oye, esto, esto va a petar? O sea, tenemos que seguir por aquí sí o sí. pues eh, A ver, cuando empieza a funcionar un poco. Nuestro miedo era no recibir ropa, es decir, yo pongo 900 prendas a la venta y, bueno, desde el principio conseguimos vender. Fue relativamente fácil. Eh, pero mi miedo era que la gente no se fiase de enviar la ropa, es decir, ¿por qué a una web que nadie conoce le va a enviar a alguien ropa que tiene un valor para esa persona? Es decir, es... Eh, no sé, yo eso no lo llegaba a ver, claro. Curiosamente... Eh, nos empezó a llegar, pues un día llegó una caja. Bueno, todavía me, me sé el nombre de nuestra primera clienta, no voy a decir por ley de protección de datos, pero eh, entonces pues, nos envió una chica. De repente, al de cuatro días, otra, luego otra. Y cuando empezamos a recibir ropa, eh, pues vimos que tenía todo el sentido del mundo. Es decir, había compradoras que querían usar mi colet y había vendedoras que querían comprar usar mi colet. O sea, era muy evidente que, que había una necesidad. Entonces me, nos centramos en conseguir que el proceso fuese rentable. Es decir, cuando, cuando empezamos, eh, Chema y yo, yo en mi cabeza decía, bueno, hacer una foto a una prenda, poner la talla, la marca, el color y una descripción de jeans eh, azules, por decir algo. Joder, pues no sé, lo piensas y dices, ¿qué puedes hacer esto? ¿En un minuto una prenda? Y no. No, no es cierto. No es un minuto, son muchos minutos. Y, y entonces, eso que cuando haces un Excel, pues es maravilloso. Si crees que vas a procesar una prenda al minuto, te salen los números fantásticamente. Eh, luego, no. Bueno, luego ahí se empezaba a complicar. Entonces, le, di, le dimos muchas vueltas a todo el proceso. Estuvimos como un año dándole vueltas al proceso, mejorándolo, mejorándolo, mejorándolo. Y la verdad que cuando lo mejoramos, habíamos ido creciendo. Y ya los números salían y es que tenemos una recurrencia que es brutal, tenemos un de todo, de compradoras, de vendedores. o sea, Los datos son alucinantes, son alucinantes desde el primer día. Entonces, eh, siempre ha sido más o menos evidente que el, que el modelo y el negocio tenía todo el sentido del mundo. Luego, si, si nosotros éramos las personas de hacer que eso eh, llegase a, a, al IBEX 35, no ya, <ríe> iba a ser más problema nuestro, pero el negocio, el modelo, o sea, ropa de segunda mano, o sea, ropa online, sostenibilidad, es que son tres patas que si no llegamos al IBEX, pues lo estamos haciendo mal. O sea, es así, es así. Pero bueno, pues... <ríe> Oye, esa, esa es la actitud, esa es la actitud. Oye, pero lo, lo que más flipas es eso, que desde el día 1 hayáis vendido sin problemas. Que, que, que, a ver, que, que, que tiene cierta lógica, pero que siempre cuesta vender. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo lo conseguíais? ¿Algún canal o, o ya la gente está, estaba demandando eso de una forma tan obvia? Mm, a ver, a ver hacíamos, o sea, sabíamos hacer marketing. Eh, también teníamos 900 prendas. Es decir, que si la primera semana vendes 10 prendas pues ya es un 1% de todo lo que tienes, es una barbaridad. Entonces, eh, no sé, haciendo un poquitín de marketing, el boca a boca, luego la misma persona que vende, eh, pues lo publica en sus redes sociales, al final es un poquitín, no es una red social como tal, pero bueno, al final tú eres la, vendedora es la primera interesada en que se vendan sus prendas hasta cierto punto entonces bueno al final boca a boca y así fue, fue creciendo un poco medio orgánicamente medio haciendo cuatro cositas de, de publicidad ya sabes pues te sacan en el periódico de, de tu pueblo luego intentas que sea de la ciudad luego de y bueno así, así boca a boca un poco. Vale, pero sin grandes inversiones no por lo que dices o sea, siempre buscando no, no, no. canales secundarios no muy muy poquito muy poquito eh... A ver, ya sabíamos usarlo, sabíamos medirlo, entonces igual sí que gastamos, no lo sé, igual el, el tercer mes, por decir algo, igual ya nos estábamos gastando 100 euros o 200 o 300 euros en marketing al mes. En Colectivia hasta el año 5 probablemente no gastamos, no teníamos ni cuenta de AdWords, para que te hagas una idea, es decir, íbamos más avanzados, pero también estábamos probando y lo que te digo, uno de los problemas era que, o sea, gastamos al principio algo en marketing para ver qué tenía sentido, que había público, ¿no? Como es el market fit ¿no? Ese, ¿no? Que, que hay gente que quiere comprar y gente que quiere vender en, en este modelo que tiene sentido. Pero una vez vimos eso, el problema era que saliesen los números a nivel de, de producto. O sea, nosotros somos como una fábrica. O sea, nosotros ahora mismo eh, nuestro know-how más importante yo creo que está en la parte del almacén que son ahora mismo, tenemos eh, más de 5.000 metros con seis estudios de fotografía, o sea, es un tinglado todo súper medido, medimos los errores, el, o sea, como uno como una fábrica de, de montar coches, no un poco, pues es lo que tenemos montado y es que si un día falla algo, si se va lo que sea, es una liada y ya empieza a generar pérdidas. Entonces está todo al céntimo medido, muy, muy al céntimo. En aquel momento no teníamos eso ni... ni eh, bueno, fuimos mejorando claro entonces más. Oye, ¿y, ¿y cómo es ese proceso casi tipo fábrica que dices? no? De, ¿Desde que llega una, una prenda hasta que le, la recibe la, la clienta? ¿por, ¿Por qué etapas pasa? Eh, bueno, muy, re, si te lo resumo, es, parece muy sencillo pero eh, llega la ropa, bueno, primero vemos todo lo que llega al almacén se, se, se lee se ve que, que ha entrado todo eh, que ahora mismo llegan dos camiones enteros Llenos llenos hasta arriba de, de ropa Entonces eso Se almacena bien eh, Y se deja ahí Ahora con el coronavirus esperamos Varias, varias semanas por A ver eh, sí, por, Yo, yo, por yo creo protocolo. que no pasa nada Pero bueno, por si acaso se de, Lo dejamos mínimo tres semanas parado Entonces luego hay unas chicas Que es el equipo de pricing Que son las que hacen la valoración entonces, eh, cogen la ropa, la valoran, eh, y una vez la valoran, se, eh, cuando la, la vendedora da el visto bueno a esa, a esa valoración, eh, se hacen las fotos, se empaqueta y se guarda en el almacén. Y cuando se vende, pues eh, se hacen los envíos. Dicho así, puede parecer muy sencillo, pero pero llevamos mejorando esto muchos años y ahora mismo y vamos a cambiarlo entero de arriba a abajo todo el orden cada día le estamos haciendo cambios ahora mismo todos los retoques por ejemplo eh, lo hacemos con inteligencia artificial por ejemplo estamos metiendo mucha inteligencia artificial en todo el proceso que nos está, nos está baratando mucho y mejorando y, y, y bajando los errores que es uno de los problemas es eh, que los errores generan unos costes muy, muy grandes, cosa que antes no, casi no lo teníamos en cuenta, es decir, eh, medíamos los datos, tú te pones delante de una caja de prendas, te pones a, a meter prendas durante una hora y dices, vale, a la hora meto, no sé lo que sea, eh, 50 prendas en el sistema, pero luego la realidad es que no metes 50 a la, a la hora durante 8 horas o las que te, se trabajen porque de repente hay una que la has metido mal, una que la has perchado al revés, entonces tienes que buscarla entonces y nos dimos cuenta que uno de los problemas eran los errores, los errores nos hacía perder mucho tiempo, entonces empezamos a meter muchos sistemas de calidad y bueno, en fin, entonces ahora eso, ahora estamos mucho con inteligencia artificial, pues ahora eh, todas las fotos se tocan automáticamente eh, estamos haciendo eh, eh, todo por voz, ahora todo lo que hay, ahora tecleamos ¿no? las eh, lo que eh, pues la talla, la marca y eso lo hacemos teclado. Pues ya estamos haciéndolo para que sea por voz, estamos haciendo para que la propia imagen lea el tip, haga la descripción de la prenda, el color, eh, Ay, eh, mola. todas mola. esas cosas. Eh, no sé, no sé, y alguna cosilla más por ahí que no sé, estamos todo el día con, <ríe> con estas cosas. El problema que hay es que no existe o, o, o hay muy poco del modelo de logística que nosotros hacemos. En general la logística que hay es es muy diferente, es tiendas de ropa que llega una caja con mil camisetas exactamente iguales o, o mil camisetas que cien ca de cada una son de un color, bueno es un poco diferente exactamente y lo mismo nos ocurre con la parte de almacén nosotros en el almacén tenemos 180.000 prendas pero son monorreferencias es decir, cada una de ellas es única, cada una de ellas eh, pesa diferente ocupa diferente entonces eh, es difícil eh, Saber, cuando tú tienes mil iguales, pesas un pantalón, pe ves que el pantalón te pesa kilo y medio y entonces sabes que todos los pantalones y puedes decirle a Seura MRV, a la empresa de transporte, va a pesar tanto y sabes que en un metro cúbico te entran X pantalones, pero en nuestro caso no es así. Yo no sé lo que me va a enviar cada mujer, no sé cómo, entonces bueno, pues todo esto lo hemos tenido que ir mejorando, haciendo muchas no nos aburrimos, haciendo no nos cositas. Es una, es una movida, o sea, yo, yo tú, tú lo que has resumido, yo he a ver problemas por todos los lados, porque ya digo, ¿cómo, ¿cómo se envían la ropa O sea, a, al final eh, está una, un, alguien en casa, o descubre mi colet y tiene una forma, ¿no?, de decir, o voy a enviar ropa. ¿Cómo, ¿Cómo es ese proceso? Sí, pones la dirección y te lo vamos a buscar. Y ya ah, vale, vais vosotros a por ello. Sí, vamos nosotros a por ello, sí, sí, sí, sí. Igual me había explicado mal, sí, sí. Eh, vamos nosotros, o sea, pone la dirección... Vale. Y nosotros vamos a por esa ropa a su casa. Vale, Al principio una casa, era. lo que eh... sea, y, y os la da, y lo que vaya ahí. Eso es. El mínimo son 20 prendas, porque si no, no nos saldría rentable. Y ahora cobramos por la recogida, 5 euros. Porque antes era gratis, pero eh, nos enviaban mucha porquería, o nos enviaban. Eh, bueno, en fin, era peor calidad, era peor todo. Entonces hicimos la prueba y vimos que era mejor. Eh, cobrar nos salía mejor eh, no por esos 5 euros porque es más bien simbólico realmente nos cuesta mal una recogida sino para para parar esa gente que nos iba a enviar eh, sí, cosas que ya, no merecen ¿no? la pena y demás eso ah. es eso vale. ¿cuánto cuesta a vosotros la recogida? Eh, de media unos 8 euros más vale. o menos, de media. Guay. O sea, que tenéis ahí... Y, y luego, claro, eh, entonces al final la, la persona que vende esas prendas no sabe cuánto dinero le vais a dar, a priori, ¿no? Simplemente me quiero quitar esta ropa y... Nosotros... Eh, a ver, hay algo que hay que tener en cuenta, que es nuestro target, nuestro perfil de vendedora. Eh, es un perfil que no es alguien que quiere sacar el último céntimo por su prenda. Es decir... Si tu intención es sacarte el último céntimo por tu camiseta de Zara, no somos tu página web. Vete a un Mil Anuncios que es gratis, un Wallapop que es gratis, o incluso vete a un ChickFight que te cobra un poquitín. Pero yo lo suelo hacer una comparativa con, con ir andando, ir en metro, ir en taxi. Nosotros somos el taxi. Eh, si tu intención es... Eh, o sea, son cosas muy diferentes y cada uno tiene un coste muy diferente hay que tenerlo claro. Eh, en atención al cliente yo les tengo dicho si alguien pregunta, si alguien, o sea, siempre ser súper claros porque yo no quiero que alguien se lleve una sorpresa de anda si es que me cobras eh, comisión, si es que es que no somos Wallapop o no somos Mil Anuncios, nosotros estamos haciendo un trabajo y son perfiles, o sea, son son tareas muy diferentes, o sea, son empresas muy diferentes, no tienen nada que ver. Entonces, esas personas que nos envían a nosotros ropa eh, La idea es que saben que no van a conseguir el último céntimo Porque nosotros tenemos una comisión relativamente alta Es así, es la realidad claro. ¿Qué, ¿Qué comisión te, os quedáis vosotros? Nosotros nos quedamos de cada prenda un euro y medio de fijo más el 25% Ah, oh, guay, está bien Me muy Sí, bueno, o sea... A ver, alta, comparado con cero que te cobra yeah. Wallapop, <ríe> sí, sí, sí, sí. es alta y en internet como parece que todo es gratis, es decir, que una aplicación que utilizas todos los días pagar 30 euros en internet parece caro, porque como la mayoría de aplicaciones son gratis, no sé si está bien o mal, ¿eh? digo, pero en internet parece que todo lo que no es gratis wow. es caro, entonces, <ríe> entonces bueno, eh, sin más, es así. A ver, tenemos una página web súper clara donde dejamos eso muy claro, entonces, eh, una vez recibimos la ropa, la valoramos y enviamos la valoración a esa vendedora. Y le decimos, mira, te vamos a vender tu camiseta de Zara por 10 euros, tu pantalón de Levis por 30 y tu blusa de Primark por 2 euros. Eh, ¿Lo aceptas o no lo aceptas? Y esa mujer, ¿lo acepta o no lo acepta? Vale. Y ya está. Si, si no lo acepta, ¿le devolvéis la, la ropa? La ropa, eso es. Bueno. Y si lo acepta, eh, lo ponemos a la venta. vale. Y esa valoración, claro, imagino que hasta ahora, ahora, luego hablaremos de automatización, pero imagino que hasta ahora ha sido como un poco así, ¿no? O sea, imagino tenéis gente que sabe del, del sector y que tiene una capacidad de decir, oye, esto vale 3 euros. Eso es. Eh, al principio era, contratamos perfiles especiales para eso, ¿vale? Tenemos diferentes perfiles, pues tenemos gente que ha trabajado en la tienda de, no sé, de Chanel, por poner un ejemplo, para ver falsificaciones, etcétera, y tenemos mucho perfil, que es la mayoría de ropa, que ha trabajado en Inditex o, o Levis o, o marcas un poco más eh, intermedias, digamos. Eh, entonces, esa gente sabe los precios, pero ahora mismo lo que tenemos es también un, un algoritmo que predice el precio óptimo de venta de, esa, de ese artículo. Entonces, ve qué es lo que tenemos, qué es lo que se ha vendido, qué es lo que no se ha vendido... Precios, colores, tallas, eh, época del año, etcétera, etcétera. Y con todo eso te dice a cuánto lo deberías de vender y, o sea, perdón, a cuánto se debería de valorar y, y en base a nosotros tenemos unos criterios. Pues lo queremos vender en tantos meses, entonces en base a esos criterios el algoritmo dice, oye, pues hay que ponerlo a este precio y ya está. Es tan sencillo o tan difícil como... Como bueno, Pero es sí. una, ba una base de datos grande y al final mira, no pues si las faldas de Zara de la talla M se han estado vendiendo a 5 a euros y a 6 no se han vendido, pues su precio es 5 si, si es invierno, pues probablemente haya que bajarlas un poco de precio, si es verano probablemente se vendan más, entonces cada noche se va actualizando ese, ese algoritmo Vale, joder, no, no, no. mola. Oye, pues vamos a entrar en toda esta parte de automatización que me parece una flipada. Ya en su día cuando, cuando estuvimos hablando me contasteis la parte del retoque de, de fotos y he visto que, que habéis avanzado más. La pregunta sería, oye, cuando alguien se decide a, a integrar un algoritmo de inteligencia artificial como estáis haciendo vosotros para resolver tareas que son complejísimas, o sea, simplemente el poner un fondo blanco en una foto ya es algo que eh, hasta ahora no se podía hacer automáticamente fácilmente, ahora están saliendo alternativas, o lo que has dicho, la determinación de un precio, es un problema complejísimo, ¿cómo os habéis enfrentado a estos problemas? A ver, realmente es una necesidad, es decir, eh, al principio lo empecé haciendo yo, eh, Luego pensé en contratar a alguien aquí, pero dije, es imposible, no creo que nadie sea capaz de estar eh, 40 horas al día o 35 horas al día, al, a la semana, perdón, eh, haciendo esto. Eh, entonces los subcontratamos en diferentes, en gente freelance por el mundo, de diferentes países teníamos gente. Entonces nosotros subíamos cada día las prendas a Dropbox, y gente de diferentes países las cogían, las retocaban, las volvían a subir, y entonces eh, nuestro, nuestro sistema hacía una petición a Dropbox cada noche, y pum, y todo lo que había lo iba subiendo. Eh, pero al final ya son tantas, tantas fotos que céntimo, céntimo, céntimo, céntimo, iba subiendo, y no solo eso, el problema de tener freelance es que... Bueno, no, no por tener freelance, pero bueno, gente que no son empleados, que no están contigo, pues que uno, no sé, llega el Ramadán y tienes a uno que te deja de trabajar una semana, pero tú tienes que publicar porque si no, no vendes. Y hay otro que decide que se va de viaje un mes y hay otro que simplemente no te responde al email y hay otro que lo que sea. Entonces, eh, se iba acumulando, bueno, teníamos problemillas, entonces eh, dándole vueltas dijimos mira, pues ahora mismo creemos que está avanzado esto de la inteligencia artificial, hablamos con muchos, hemos estado un año dedicado mucho mucha energía a este tema, hemos hecho fotos con muchos errores, que hemos tenido que rehacer, o sea, hemos tenido muchos problemas ahora mismo ya el 99% de las fotos salen bien eh, antes lo, lo ejecutábamos, todo este esto, algoritmo lo ejecutábamos nosotros. Esta semana ya automáticamente se ejecuta según vamos haciendo las fotos. Bueno, más o menos, eh, falta una cosilla de implementar, pero bueno, más o menos se podría decir que es en tiempo real. Entonces ya vemos cómo queda por si hay que repetirla. Eh, o sea, vamos mejorando muchas cositas, eh, pero nada, cuestión de dedicarle tiempo a hablar con gente y pues igual que cuando fuimos contigo y te bombardeamos a preguntas y te dijimos, oye, ¿y esto qué sentido tiene que...? Pues exactamente lo mismo cuando nos juntamos con gente que sabe, pues preguntamos, te van dando ideas y preguntando, preguntando, pues vas haciendo soluciones. Oye, es que me parece la leche porque, porque estáis resolviendo problemas que ha querido resolver mucha gente durante mucho tiempo. Entonces lleváis más de un año ¿no? con, con este tema. O, ¿O cuánto tiempo se tarda en acometer un proyecto como este? El retoque de imágenes eh, creo que un año, entre una cosa y otra, desde que empezamos. Lo ha llevado más Chema, ¿eh? Así que Chema sabe más el, el tiempo exacto. Cuéntanos sí, cositas, porque es que súper interesante. Al, fi al final empezamos, que es la primera implementación del algoritmo, igual solo tardamos cuatro o cinco meses, pero luego al final lo que es el entrenamiento, ¿no? Pues como lo hemos entrenado en varias fases y tal, pues sí que hemos tardado más. Al final para entrenar también tienes que hacer tu, ese, esa data, ¿no? Y también hacer esa data se hace de manera manual y que tiene que estar bien para, ¿no? Todo lo que llevas a, para entrenar, pues eso tiene que estar muy fino. Todas esas imágenes que metíamos para entrenar el algoritmo tenían que estar muy finas, entonces al final, pues bueno, eh, pues sí nos ha costado. Pero igual lo que dice dicha, un añito hasta que tenemos lo que tenemos actualmente, pero bueno, que en principio lo vamos a mejorar en los próximos meses, o sea que bueno, ahí, ahí andamos. Vale, estáis de ahí dándole caña. Sí. ¿Y, y qué, qué lo habéis hecho con algún desarrollador interno, externo? Esto lo hemos subcontratado sí, a, una, sí, a una empresa externa de, que hacen proyectos de inteligencia artificial. Vale, y, y así muy directo, es muy caro hacer un proyecto de este tipo también para que la, la gente ponga magnitud, ¿no? Porque esto es tipo desde fuera dice, no sé si vale dos millones, vale doscientos mil sí. o... Eh... Pues no sé, por, yo qué sé, el coste de la hora del freelance más o menos, eh, pues algo en la India igual puedes rascar por 40 euros algo decente y algo ya más en Europa pues por 75 euros la hora más o menos y pues lo que quieras luego, pues lo que depende de lo que quieras implementar, pero yo creo que por ahí. A ver, igual puedes conseguir algo más barato y tal, pero yo creo que los precios andarán de gente que, que sabe que sabe, pues yo creo que andará por ahí. Vale. O sea, que es que que bueno que, que uno cuando tiene la problemática que tiene vosotros se lo puede permitir, ¿no? Que no es ninguna locura. Bueno, al final el, el, el ahorro en costes que nos supone a nosotros, ¿no? Pues, pues es una inversión, pero dices, joder, hacer los números y dices, joder, que esto va a ser muy rentable, ¿no? Claro. Y, y comentaba antes, Aricha, que estáis aplicando también este tipo de técnicas para... O sea, es como que habéis visto que es el camino, ¿no? Que, que ya lo estáis tratando de aplicar a lo mejor para, para todos esos pequeñas partes de los procesos. ¿Qué más cositas lo estáis utilizando y cuál es vuestra experiencia hasta ahora con cada una de ellas? Eh, pues yo eso es lo que comentaba un poco, Arista. El proceso en sí eh, estamos intentando meter en todo lo posible y automatizarlo en todo lo posible. Lo que pasa es que, bueno, que realmente luego la inteligencia artificial muchas veces tampoco hace milagros, ¿no? Eh, nos, el día que empezamos hace un año os dije ojo esto con inteligencia artificial va a salir así ya está pero luego la realidad es que te pones y hay cosas que no que no son factibles no hay no sé imágenes que el algoritmo va a reconocer el tipo de imagen este, pues hay imágenes que no las reconoce por mucho que sea un algoritmo por mucho que tenga un entrenamiento no hay cosas que al final eh, no, no son factibles pero bueno eh, al final para nosotros todo lo que nos suponga un ahorro en, en tiempo pues al final es que es que lo vamos a rentabilizar, sí o sí. Entonces, bueno, pues eso, todo lo que podamos automatizar en el alta de prendas, todo lo que podamos automatizar en el, en el retoque de la fotografía, pues en esas dos partes se va gran parte de nuestro de nuestros costes, ¿no? Del día a día. Oye, también para, para entender la magnitud del problema, ¿cuáles son vuestros números ahora? ¿Cuántas prendas procesáis? ¿Cuánto estáis vendiendo? ¿Cuánta gente sois ahí en Micolet? Eh... A ver, estamos vendiendo ahora mismo algo más de 2.000 prendas al día, o sea, unas 60, algo más de 60.000 prendas. Estos son 120.000 fotos eh, al mes y, y, claro, cada mes vamos creciendo. Entonces, al final, el tener este algoritmo un poco relacionado con lo de antes, que este algoritmo... Es que el, en un mes o en dos meses hemos recuperado la inversión en el algoritmo. O sea, ojalá... O sea, podríamos haber pagado el triple por haber tenido el proceso de un día para otro si hubiésemos sido capaces de tenerlo de un día para otro. Eh, luego, personal. Eh, jo, pues la verdad es que, es que estamos creciendo mucho. No te sabría decir ahora mismo, pero vamos, en la semana pasada han entrado dos, la anterior han entrado cinco, la anterior dos. La anterior no he metido... Eh, dos meses he estado sin contratar que me están mordiendo las... O sea, no sabía ni qué hacer, estamos desbordados de, de pedidos con todo esto de la pandemia que, que ha ido muy bien para los e-commerce. Eh, ahora que volvemos a las oficinas, la idea es contratar a, a, traemos a una chica de Francia que entra en un par de semanas, otras tres personas más o así para oficina también vamos a coger, eh, cada semana o cada mes o cuando tenemos un poco de tiempo eh, contratamos gente. Eh, no sé somos 50 60 por ahí yo le ca... Ostras, joder, más es o mucho, menos eh. sí. o sea, más a... o menos sí sí entre las dos empresas o sea, tenemos unos 80 personas más o menos vale. o sea, Pero la Nicolete idea es más, es más grande no en persona que Micolet que, sí. que es que hace falta mucho recurso eh, humano para para Micolet es que o sea si queremos vender el doble aparte de algoritmos mágicos <ríe> necesitamos eh, el doble de gente, básicamente, porque al final eh, requieres más gente extra, digamos, es decir, ahorras metiendo un algoritmo de retoque de imágenes, pero lo que te ahorras en eso eh, siempre hay un error o necesitas... Un técnico que esté controlando ese algoritmo o como el pabellón es más grande, necesitas a un electricista interno, no lo tenemos ahora, ¿eh? pero bueno, en un futuro, porque yo qué sé, porque tienes 500 bombillas, pues cascan o necesitas gente limpia, o sea, cosas que antes no pensabas y ya las tienes que ir metiendo. Entonces, eh, vamos bajando los costes, pero a la vez casi los medio igualas porque te van surgiendo sí, otros cuando vas cosas. creciendo, que, que en el Excel tampoco los se suele tener en cuenta. Entonces, porque dices, la voy a vender cinco veces más y con este algoritmo quito gasto ya, pero no es cinco, para producir cinco veces más es por 5,2 lo que tienes que multiplicar el personal. Luego ahorras en otras cosas, ¿no? Pabellón más grande, pero bueno. Eh, entonces, eso, se me dio un poco el santo al cielo, sí, que, que somos mucha gente y somos como una fábrica, y entonces como tenemos que producir, vamos a necesitar gente y más gente y más gente. Eso es, es, eh, o sea, es como Amazon, eh, no me comparo con ellos, eh, mucho menos, pero Amazon al final tendrá muchos robots y mucho lo que quiera, pero al final si quiere hacer envíos, necesita gente y más gente y más gente. Y nosotros, pues, somos un e-commerce, logística, gente y más gente. Necesitamos, claro. si queremos crecer, claro. Claro. Oye, ¿en qué nivel de facturación estáis ahora? si se puede decir. Eh, jo, pues la verdad es que no, no es algo que me guste mucho decir. Pues no, eh, si no te sientes cómodo, en... echa, sí, echamos cuentas ver... con las <ríe> prendas que has visto. Es que antes lo solíamos decir, pero es algo que, sin más, más o menos eh, leyendo un poco y eh, 60.000 prendas, y miras más o menos los precios de la esto al mes. Te puedes hacer una idea. Sí. Es fácil cara. echar las cuentas, más, o menos. Vale. Yo, más yo, o menos. Yo tengo la responsabilidad de preguntar. Sí, sí, sí, sí. <ríe> Oye, eh, la verdad es que sois, vamos, me parece un caso brutal. Aparte, de todo esto, en cuanto, porque no lleváis tanto tiempo con ello. al final que empezasteis? ¿2014, 2015? Seis años ya yo sí, creo señor. que llevamos aquí. Seis años. O sea que es un tiempo, pero para llegar a mover 60.000 prendas al... Uf, es que me parece una animalada. Ya, Sí, sí, sí. Y eso que deberíamos bueno. de hacer más, ¿eh? Realmente... Realmente, a ver, es que, o sea, ropa barata, segunda mano, eh, garantizamos a la compradora, eh, no sé, es que, ¿qué más podemos dar? Si es que lo tenemos todo, o sea, y es que deberíamos de desbancar a Zara cualquier día de estos. Si no lo hacemos, lo estamos haciendo mal, o sea, esto es, bueno, es así, o sea. Además, desbancarles vendiendo su mismo producto, que, que, que sí. eso puede ser lo cachado. Exactamente, exactamente. Pero bueno, que igual nuestro coste es mayor de. de pero, o sea, no, no lo sé, desconozco totalmente, pero que a lo mejor una blusa Zara le sale más barato el producirlo en China que a nosotros el re, readaptarla, digamos, o volverla a poner. Luego ellos tienen muchos gastos eh, aparte, ¿eh? ¿no? Pero bueno, digo lo que es el producir, o sea, de, de la materia prima a, a tener el, el producto acabado, ¿no? Y nosotros sería desde que recibimos la prenda hasta que la, la tenemos estocada para su venta. Igual el coste no... No es muy diferente. Igual, no sé. Oye, ¿y cómo es vuestro almacén? Porque me flipa eso, lo de tener tantas referencias únicas. Porque claro, en, en la cabeza yo que conozco los e-commerce, dice, bueno, pues aquí tengo muchas referencias, luego de cada una tengo mucho, me voy a un sitio y todas las, todas las camisetas estas están en este sitio. ¿Cómo lo organizáis? Pues es una locura. Sobre todo es una locura cuando una prenda no está en su sitio. Porque no tienes otra para reponer. Es decir... Eh, estás haciendo un pedido y de repente llegas a un punto y dices, anda, no está la camiseta en la caja C34 ¿y qué hago? Pues nada, no la puedes producir, no puedes hacer absolutamente nada, no tienes otra talla, no tienes otro color, o sea, no tienes nada que puedas, pues te tienes que volver loco y, y hasta encontrarla, sea como sea entonces, eh, lo que hacemos es muchos muchas fases de calidad y queremos meter aún más para que no haya, para tener todo controlado y que no haya descontrol. Otro, otro de los, porque aparte de tener muchas referencias, el problema es que cada una de esas referencias pertenece a una chica a la cual hay que venderle una vez, se, o sea, hay que pagarla una vez se haga la venta. O sea, no es, porque sería un poco más fácil si yo comprase la ropa y luego la vendiese. Es decir, si tú eres una vendedora y te digo, mira, por esta blusa te pago dos euros. ¿Te parece bien? Yo te compro la blusa y luego yo ya la intentaré vender a 4 a 5 o a 2 En ese caso, si no la encuentro, pues bueno, ya la encontraré otro día. O ya, o me da igual, no tengo que seguir un orden, no tengo que tener controlado todo el rato que esa camiseta te pertenece a ti. Yo lo junto con todas las camisetas, puedo hacer todas las fotos de camisetas juntas, podría hacerlo, pero no es el caso yo me llega en el orden que me llega y tengo que controlar eso. Entonces, nada, calidad, eh, lectores de código de barras y QR por todos lados y, y hacer y revisar cada, cada mes, cada hora, lo queremos hacer cada día, y revisando, o sea, todo lo que se almacena volver a revisarlo, lo que se recoge volver a revisarlo y una y otra vez. Y, y nada, y luego hemos hecho, pues utilizamos el... Típico put to light y todas esas cosas que a nivel logístico, que igual los que nos están escuchando no saben, pues bueno, es algo hoy en día básico, yo creo, que es que no puedes ir a un, al, al almacén y hacer el pedido uno a uno, evidentemente. No puedes ir y coger un que te hagan una compra de dos prendas e irte de una punta a la otra de nuestro almacén, que tardas eh, dos minutos en llegar de un sitio a otro. Sería sería absurdo. Entonces, pues bueno, pues lo haces por tiradas, eh, pues coges el carro, vas haciendo recogidas. Nosotros hacemos de eh, 80 pedidos en 80 pedidos, hacemos en cada, en cada ronda. Eso es. Entonces intentamos, bueno. Sin más, pues también con... Claro. con eh, optimización eh, de la ruta. Optimizar, ¿no? de, de... eso es poco a poco, te vas peleando poco a poco, pues con PDAs, pues todo esto lo hemos seguido haciendo poco a poco. Al principio era sin PDAs y de repente un día, joder, vamos a poner PDAs y de repente, pues ahora ya todas las, todos los que hacen el picking y todo eso, pues van con el PDA y de repente de un día para otro es como un cambio brutal, porque claro cuando hacemos ese cambio es cuando ya estamos a punto de explotar, o sea, cuando ya no puedes más y dices, esto no puede ser, y haces el cambio y de repente mejoras todos los tiempos, la calidad, mejoras todo y otro nivel Oye, hola, Pero... os es quería preguntar también de internacionalización porque lo mismo, suele ser un problema muy complicado eh, y encima con vuestro modelo creo que más, ¿cómo os estáis internacionalizando? Pues lo que ocurre es que eh, muchas mujeres tienen mucha ropa en, para vender. O sea, tenemos exceso de vendedoras. Entonces, lo que es vender, vendedoras, solo hay en España ahora mismo. ¿Vale? Pero compradoras hay en seis países. Es decir, nosotros vendemos a, eh, bueno, España, Portugal, Italia, Francia, Reino Unido y Alemania. Eh, justo en el... En, en, en El 1 de abril íbamos a hacer recogidas en, en Francia y en Portugal, pero bueno, con esto del coronavirus lo hemos retrasado y la idea es, pero tenemos ya todo el sistema y todo montado, entonces la idea es eh, lanzarlo el, el próximo mes, vamos a empezar a hacer recogidas en ambos países, pero más no por necesidad de ropa, sino por tener marcas diferentes, bueno, queremos hacer unas pruebas y, y queremos empezar a entrar también un poco, bueno, Adaptarse ah, al cosas país, un poco bien. nuestras, queremos empezar a, vale. a, a recoger un poco ahí, a, te, a tener información. Eh, y, inter, y entonces nuestra internacionalización es relativamente sencilla, eh, porque tenemos un único almacén en Bilbao, traemos aquí todo, se procesa aquí todo, y desde aquí a mí me da igual enviarlo al pueblo de al lado que enviarlo a un pueblo perdido de, de Reino Unido. Me da exactamente igual, yo le pongo una pegatina... Bueno, luego tienen los costes y esas cosas de transporte, pero lo que es en complejidad eh, no tiene no, no, no, no tiene nada. O sea, me da igual, yo le pongo una pegatina y me da igual poner Burgos que poner Manchester. Me da exactamente igual. El día que tengamos que abrir almacenes allí ya será será otro lío que, no sé... Me da pereza visto, hasta pensar. Sí, te te, te he hemos... visto cara de cansado ¿eh? con eso. <ríe> de momento tengo muchas luchas abiertas eh, a corto plazo. No sé, el día que llegue ya se verá. Ya se claro. verá. Oye, Mola, ¿y, ¿y ¿tenéis pensado vender al mismo precio en todos los países o, o tenéis política de precio distinta? Pe tenemos precio, di precio claro. diferente, porque si no, eh, no podríamos asumir al final un, el coste de enviar a, no sé, a Alemania, a Italia. Es que es. Tres, cuatro veces lo que vale aquí. Más luego si hay una devolución, imagínate. Y es ropa de segunda mano. O sea, nuestro pedido es relativamente pequeño. Entonces, estamos muy ajustados. Y la ropa allí es más cara. En general, bueno, allí. Eh, la mayoría de nuestras vendedoras tienen ropa de Inditex. Inditex aquí es más barato y allí es más caro. En, en la mayoría de países. Entonces, le subimos un poquitín a ca en cada país en función de bueno, diferentes cosillas, le subimos un pequeño margen que digamos que es para absorber ese coste de envío y de devolución, de no para ganar más, pero, pero para absorber eso. Entonces en Italia los gastos de envío son los mismos que aquí, por poner un ejemplo, pero, pero um, con el coste que le añadimos a cada prenda, pues si le añadimos un euro más a cada prenda, por poner un ejemplo, pues al final si el pedido medio son cuatro prendas, pues son cuatro euros más que tengo para para asumir los costes de transporte hasta allí. Oye, mola, porque muy bien planteado. Ahora, quería preguntaros ya en general, porque, bueno, podríamos tirarnos horas tirando de, de mi porque es que, es que habéis montado algo que poca gente ha montado algo así, porque no, son, no son e luego, es un e-commerce. Tienes que normal. venir un día al almacén y, con un, y, y hacer una grabación para es que veas <risa> realmente cómo es aquello, porque si no es que contado es, es como un poco sí. complicado, ¿eh? Te tomo la palabra, Desligada. te tomo la palabra. Me molaría sí, mucho ver nada cuando vaya por Bilbao, pasa a veros y, y ver la que tenéis liada, por porque eso, porque tiene que ser algo muy complicado, ¿no? Eh, lo típico que no es obvio de ver. Ahora, ahora sí en general, eh, lo que os decía al principio, habéis montado ya dos empresas de, de éxito, Colectivia y Micolet. ¿Tenéis algún playbook, no? Es decir, ¿qué, qué narices hacéis para hacerlo bien, no? O sea, cu qué, qué, cuáles son vuestras reglas o vuestra forma de atacar los negocios para, para conseguir esto? Uh, no sé, a ver, nos hemos montado eh, empresas que son rentables desde el principio, ¿vale? Gastando pocos recursos. Y bueno, cuando empiezas con pocos recursos, gastas poco y lo gastas de manera muy eficiente. Y eso hace que, que sea más factible que el negocio funcione, pero a la vez también es más difícil de escalar, ¿no? También es más difícil de llegar a vender 100 millones o 200 no o lleva más tiempo por así decirlo entonces nosotros como quien dice vamos poquito a poco pero bueno los pasos que vamos dando pues eh, pues bueno son pasos que al final nos hacen crecer de manera de manera rentable y eh, asumiendo poco riesgo por así decirlo. Joder, que lo dices suena fácil. No, no a ver, quiero decir, que algunas cosas tienen más mérito que otras, que decir, nosotros no tenemos el mérito de haber crecido, de haber ¿no? creado una empresa gigante de muchísimos millones. No hemos conseguido eso, pero hemos conseguido crear empresas rentables desde el minuto cero, por así decirlo, ¿no? Desde muy el principio. En Colectivia, pues los dos primeros años no tuvimos sueldo, porque invertíamos todo en marketing, y ya el de dos años pues conseguimos tener sueldo, ¿no? Y en Micolet, pues sí que es cierto que tiramos un poquito de los recursos de Colectivia, pero vamos, que enseguida en eh, pusimos la empresa el segundo año y dijimos, oye, que si esto no es rentable, lo, lo cerramos. Y conseguimos la rentabilidad, por así decirlo. Sí. Supongo que también hay un factor suerte, ¿no? Me refiero que que cuando empezó Groupon, si nosotros hubiésemos estado en Bilbao, o sea, perdón, en Madrid, igual hubiésemos empezado en Madrid, nos hubiésemos intentado pelear con Groupon, les Bonus y tal, y tal vez hubiésemos perdido o ganado, quién sabe, ¿no? Pero, pero teníamos menos papeletas de ganar, cosa que ellos estaban en la batalla en Madrid, eh, a la vez nos vino súper bien porque estaban venga a hacer publicidad de un modelo de negocio, que era la cuponera, y nosotros, al estar al margen, digamos, en Bilbao, éramos capaces de hacerlo mejor que ellos en cuanto a tener mejores restaurantes, pero a la vez nos beneficiábamos de su publicidad, que estaban dando a conocer. Entonces, me, de, hay muchos factores, a ver, tienes que meter horas, tienes que trabajar, tienes que, que, que, que dedicarle mucho esfuerzo, pero hay un factor suerte que es evidente que no, que no, no, no nos lo podemos olvidar de, de él, ¿no? Y un poco lo mismo pues con la ropa de segunda mano que por muy bien que lo hagas, pues eh, justo se ha pu puesto en auge todo esto, no sé. Eh, o sea, diferentes cositas que te van ayudando y que, no sé, que gracias al COVID estemos vendiendo una barbaridad más, pues, eh, pues no es porque yo sea ni más listo, ni más guapo, ni más nada. Es porque pues, ha habido un golpe de mala suerte para el 90% de las empresas y yo estoy justo en el otro 10%. Y ha Bueno, yo creo que, que un poco de sentido común bien llevado también tenéis Porque, por ejemplo, hubiera sido fácil en colectividad decir Venga, vamos a atacar Madrid y Barcelona, que son los grandes mercados ¿no? que, que, que yo conozco empresas que, que les ha pasado muchas veces eso ¿no? Que a lo mejor la ambición o el hacer ir demasiado rápido Te hace tomar una decisión que sobre el papel es buena Y luego a la larga te encuentras que es mala ¿no? de... Sí, hombre, supongo que un poco... Pero aquí también creo que entra la suerte es que el hecho de no haber recibido financiación, eh, vamos, que, pero no es que nosotros no la hayamos buscado, o sea, por ejemplo, en este caso, nosotros la hemos buscado, pero nadie ha confiado en nosotros, entonces, como no, <ríe> o sea, nadie, nadie de los que tiene dinero, vamos, mi madre confía en mí, pero eh, entonces, como no ha confiado en mí, pues eso creo que nos ha ayudado a ir más lentos y hacer un poco lo que tú has dicho. Si sí, probablemente, si tuviésemos financiación detrás, habría un tío diciéndonos: Oye, que yo no quiero que montes un negocio de, de 5 millones de euros, es que yo lo que quiero es que montes uno de 500. Entonces, eh, coge y vete a Madrid, vete a Nueva York, o abre un almacén en París, o abre un almacén en Osonant o con las cuponeras, igual, oye, vete a Madrid y gana a Grupón y haz más anuncios con menos dinero que Grupón, haz más anuncios y gánales y, y sé más agresivos con eso. entonces, eh, bueno, no, o sea, eh, al final también es un poco suerte porque nosotros buscamos dinero pero no nos lo dieron Creo que eso jugó a nuestro, a nuestro favor vi viéndolo ahora. Eh, vive, en aquel momento queríamos el dinero, ¿no? Entonces, eh, pero al final no deja de ser un poco de suerte, yo creo. Sí. Oye, pero está guay, porque a veces también nos obsesionamos con objetivos a corto y a veces el objetivo es la inversión para hacer cosas y el, y el camino que te depara cuando no lo consigues, pues a lo mejor es el que tiene el que tiene éxito. Ya hablando de inversión, cuando habéis ido a buscar inversión, qué, ¿qué os habéis encontrado? O sea, ¿cuál cuál han sido vuestras sensaciones? ¿Por qué creéis que no, no han querido invertir? Porque a lo mejor en Colectivia, eh, a lo mejor un negocio saturado, pero con mi Colette. O sea, a mí me llegáis dos caras como vosotros, que han montado un negocio de como Colectivia y tenéis una idea, o sea, yo daría, si tuviera daría, dinero, daría, daría. dinero. <risa> te tomo la palabra, te envío luego el contrato Venga <risa> ¿Qué, qué no, os o sea, habéis encontrado ver, en, en el mundo de inversores? En Colectivia no teníamos ni idea Chema, Bueno, Chema sabía un poco más Pero yo para que te hagas una idea Yo estaba trabajando en Colectivia eh, Fui a una charla con Chema De, de startups que daban y tal eh, Y yo salí de la charla Y estaba todo el rato escuchando en la, en la, al, al señor que daba la entrevista Stardust, stardust. Y yo salí y le dije a Chema, oye, oye, muy interesante la charla, pero ¿qué es eso, Stardust? Lluvia de estrellas, o sea, no, no estoy entendiendo bien de qué está hablando. Y dice, eh, vale, muy bien, es startup, son empresas que están empezando. Bueno, me lo conté y dije, ah, vale, vale, así que Colectivia es una startup. Tampoco llevaba mucho, pero un año igual sí que llevaba trabajando en Colectivia, para que te hagas una idea. Creo que también, mira, relacionado con lo de antes, creo que llevamos... Nuestros negocios un poco como la antigua usanza, como quien lleva una, un negocio de toda la vida. O sea, que dices, monto una frutería y quiero hacerlo rentable. No estoy pensando en que el año que viene tengo que abrir una frutería en, en el centro de Nueva York. No, no un poco más. Eh, entonces, en colectiva estamos un poco fuera aún así. Se fue al principio, ¿no? Llamó un indio, ¿no? ¿O cómo fue eso? Sí, al, o sea, sí, al principio claro. nos llamó nos llamaron un par de fondos. De hecho, claro, el teléfono de colectividad era el teléfono de, de la casa de mis padres, porque yo estaba aquí en la casa de mis padres. Y llamó un fondo de estos, pues salimos en Logic, en el blog este de, de startups y tal, salimos ahí, salimos, claro, con Les Bonus, con Groupon y tal. Y eh, al día siguiente, claro, llamó un, un fondo de esos de Nueva York, Index Ventures, o algo así, ni idea, no tengo idea. Y llamó y, claro, cogió el teléfono de mi padre, ¿sabes? <risa> y tal, te han llamado de Nueva York y yo, que me, me estaba tomando el pelo y tal, ¿no? Qué bueno. <risa> Pero nada, ¿no? Ah, nada, no, nos dijo, oye, pues para cuando factures, no, no me acuerdo, cuando factures un millón al mes me llamas. Y yo, vale, pues vendíamos un, dos cupones al día, vale, tal. <risa> ya te llevaré sí. Oye, Y con mi coleta habéis salido a buscar pasta Porque ya teníais experiencia y demás Tampoco Nicoleta muy intensamente No muy, Tampoco muy intensamente muy, ¿no? No, pero... lo... No, no. lo intentamos un poco Y Pero bueno, creo que aquí por ejemplo En parte nos vino bien parte Porque por ejemplo nos pasó un poco lo mismo Nosotros queríamos hacer un modelo de negocio Que fuese comprar ropa y venderla Es decir, exactamente igual pero sin cocina y creo que uno de los motivos de que funcione mi colet, entre otras, bueno, son muchas cositas, ¿no? Pero creo que uno de ellos, como no teníamos dinero para comprar la ropa, dijimos, vale, pues lo hacemos en consigna. Y era un poco raro porque la gente nos va a dejar su ropa, no, sa no se sabe cuándo se va a vender su ropa. Era un poco raro y lo empezamos así. Creo que pu puede que sea una de las claves de que mi colet funcione el, el modelo consigna. Y fue también un poco obligados porque los, los fondos no nos... No nos vieron con tan buenos ojos como tú. No, no. O sea que no saben no lo que se ve. Bien. Sí, sí, sí. Oye, te no sé. os quería preguntar, que eh, eh, no sé si tendrá que ver a lo mejor, ¿no? El emprender desde Bilbao, estar fuera a lo mejor de donde están lo, los fondos, eso lo veis como algo positivo o negativo. Y ya quitando a nivel de fondos, ¿cómo es emprender desde Bilbao? Hombre, yo supongo que el ecosistema en Bilbao es más pequeño, ¿no? Que, bueno, seguro, que en Madrid y Barcelona y tal, pero bueno, yo creo que al final luego si quieres buscar, ¿no? Pues al final es cuestión de moverte, supongo moverte bien, lo que pasa es que nosotros yo creo que seres no es un aspecto en el que destacamos ¿no? El hecho de movernos ¿no? Yo creo no, no nos hemos movido mucho, no hemos hecho el esfuerzo y tampoco diría que es uno de nuestros fuertes T Tampoco se ha hecho falta o sea, También, que... hemos, no hemos tenido una super necesidad tal, supongo que si, hubiera, si lo hubiéramos tenido pues hubiera cambiado la, la situación Sí, pero yo creo que el hecho de que seamos rentables, creo que en general es algo negativo para los bicis. O sea, no, no, no. No es el modelo que buscan, ¿sabes? Que aunque luego igual en Twitter alguno le oye, ¿sabes? Pero es como. Sí, eh, ¿Sabes? Sí, sí, pero... Eh, Pero sí, menudina. busca una novia que sea inteligente, no sé qué, no sé cuándo, si sí. luego todos los chavales eh, quieren a la del culo respingón o los ojos azules o el no sé qué, entonces todo, sí, sí, qué guay, startups rentables, es lo que se lleva ahora, o sí, está cambiando, no sé qué, ah, eres rentable, uy, qué bien, joder, qué guay, qué guay, qué divertido, eh, no te invierto en ti jamás, porque yo lo que quiero es invertir uno y que mañana venga otro fondo y me pague 100 por lo que yo he metido uno que hacer que con rentabilidad llegase, lleguen a generar dinero, pues es casi imposible. Entonces, creo que para la mayoría no es muy rentable hablarles de, de, de, de esto. También es cierto que había algún modelo como el nuestro en Europa que no había llegado a funcionar muy allá. Entonces, tampoco nos escuchaban con mucha atención. Era como, vale, vale, venga. Y tampoco nos trataron muy bien, la verdad que yo... El, poco, la poca energía que le dedicaba, a mí me parece que los es verdad los inversores con los que yo estuve en Twitter son todos súper majos y súper cool y super guay. La realidad es que a mí me trataban muy mal, me trataban como eh, tú vagabundo que vienes a pedir dinero, eh, tengo derecho a tratarte mal y, y tengo derecho a retrasar una reunión porque tú vienes aquí a pedir mi dinero y yo te retraso la reunión y ven mañana a Madrid ¿Qué tal? Pero luego voy a Madrid y si no me apetece, pues mando al becario a que te escuche. Y es, vale, que me parece fenomenal, y ¿eh? les funciona el negocio y bien por ellos, pero como yo no estoy a gusto siendo tratado como mal, mal, digámoslo así, pues iba una vez y la segunda vez decía, oye, hasta luego, yo ya he tenido suficiente, no quiero. Eh, no quiero volver a tratar con esta persona. <risa> o sea, y, y sin más, me, me ponía de mala leche estas cosas y decía, me he perdido una semana de vender ropa eh, por ir a ver a gente no muy agradable, que no, ni siquiera creo que me esté respetando, mi tiempo por lo menos. Entonces eh, me dedico a otra cosa. Tampoco hablamos con un par, ¿eh? o sea, fueron un par de personas. Hubo otra gente muy amable y muy esto, pero hubo varios que pff, no... Yo, yo tuve experiencia parecida, he conocido gente súper maravillosa y, y que son amigos entre Venture Capital, pero también yo me acuerdo con, con uno muy conocido que ya es muy mayor y que en su día era referente, eh, mi socio y yo salimos de la reunión llorando, pues nos echó la bronca. O sea, no sé, o sea nos, puso a caer de, nos empezó a decir que, es que éramos profesores de universidad, claro, dábamos clases en la uni, entonces, que habíamos hecho un modelo plan de negocio típico de, de profesor de universidad, que no teníamos ni puta idea, no sé qué, no sé cuál. O sea, nos echó un broncón que salimos de ahí diciendo, pero ¿qué cojones hemos hecho mal? O sea, que bueno, yo te entiendo, yo te entiendo que a veces hay un poco de tontería. Oye, eh, para mí, dos últimas preguntas. Emprender desde Bilbao, ¿se lo recomendáis a la gente? Porque yo soy muy fan de toda la gente que emprendéis desde otras ciudades que no son Madrid y Barcelona y que creo que hace falta crear ecosistemas ahí. Pero pros y contras, eh, vosotros que estéis en Bilbao. Hombre, yo creo que, que contratar talento es más difícil, por ejemplo, pero más barato. Entonces, eh, hay muy pocos, pero... Pero bueno, si le consigues, tienes menos pelea, o sea, no tienes a la típica startup que ha levantado X millones, que le da igual, que paga todo. Al final, alguien que quiere vivir en Bilbao, hay cuatro startups, entonces eh, te puedes ir a Madrid y a ganar más, pero aquí... Entonces, bueno, eso es una parte un poco positiva, hay menos movimiento, me da la sensación, es decir, nuestros técnicos los hemos tenido siempre, o sea, llevan con nosotros toda la vida... Y no creo que el personal de marketing, o sea, la mayoría de gente la tenemos con nosotros desde, desde el comienzo. Hay menos movimiento, yo creo, menos pelea en ese sentido. Y luego lo demás... Aquí tenemos 4G, tenemos internet, o sea, tampoco te creas que... Tampoco no, pues, <ríe> no te creas <ríe> que, que tenemos televisión por cable, tenemos un montón de cosas, o sea, tenemos... hasta Uber tenemos ya desde hace uno, hace ya medio año llegó Uber. No, eh, no. Sí, medio añito así llevamos con Uber. Pero, pero oye, pero... ya está, ya está, ya está. <ríe> Entonces, eh... vale, además tenemos un poco de todo, o sea, yo creo que Pe equipo, pero también supongo que cada vez eso... Eh, irá menos la diferencia Me refiero a que cada vez eh, Está viendo gente más formada en internet. O sea, según crece el mercado ¿No? En internet, pues cada vez hay Más gente que sabe De marketing online y gente que sabe De todas estas cosas relacionadas con, con, con internet ¿No? O sea, antes pues un financiero Que le hablabas de cosas de internet Pues igual sabía menos, ahora cada vez hay más Porque están en el día a día, porque la gente Lo utiliza, hay más entonces, bueno, supongo que eso cada vez será más fácil. No sé, por lo demás, es que como no he, no, no he estado en Madrid emprendiendo tampoco. Estáis de puta madre ahí en Bilbao, básicamente. Es genial. Bueno, Chema, ¿tú sí. alguna eh, alguna punta a favor? O sea, ¿tú animarías a la gente a emprender ahí en Bilbao? Eh, pues yo, un poco lo que he dicho, dicha es que yo creo que sí que hay menos competencia, ¿no? Al nivel, sobre todo, quizás de talento técnico. No no sé, no sé, leí un Twitter el otro día de alguien que iba a abrir, ¿no? Su hub de técnico, no me acuerdo, en algún país, en alguna ciudad de Portugal. Y no iba a Málaga, ¿no? Porque para que los big players de Málaga no le robaran su talento técnico, ¿no? Por así decirlo. ¿no? Pues aquí no pasa eso, yo diría. Vale, entonces, bueno. Bueno, pues yo lo recomiendo. Yo es que soy muy de tenemos que crear hubs. Ahí en Bilbao ya tenéis. El otro día hablaba con, con Jorge Runea, que también hablaba de vosotros, y creo que hay proyectos chulos por ahí. Y dices, en unos añitos con todo lo que estáis sembrando van a aparecer más cosas por ahí. Y eso genera ecosistema y ayuda mogollón. Oye, para acabar, visión de, de futuro tanto de mi cole como de colectivia. Cada uno que cuente eh, de la suya. Pues nada, colectivo somos una pyme y nada, seguir siendo rentables año a año, bueno, y seguir sobre todo ganando, teniendo un EBITDA, eh, teniendo un EBITDA bueno cada año, ¿no? Es un poco nuestro nuestro objetivo. ¿Y tú crees que, que ese mercado va a seguir igual? ¿Va a crecer? el Bueno, en los últimos cuatro años ha, ha estado muy estable. Vale. ¿no? Entonces, bueno, no sé. Además, lo dudo que vaya, así que vamos haciendo cosas nuevas y tal, pero bueno, yo creo que es un poco la manera de mantener, ¿no? sacando cositas nuevas para mantener en vez de para, para bajar. Vale. Y Arisa, tú en mi colet, ¿cómo lo ves? A ver, pues ahora con lo del COVID estamos a tope. Eh, entonces, ahora estoy súper optimista. Las primeras dos semanas del COVID me llegas a preguntar y te digo que, que es el fin del mundo. Claro. Eh, pero ahora mismo es que estamos a tope. Eh, pues bien, o sea, a ver... Eh, yo creo que cre crecer y crecer, o sea, vamos a empezar a hacer recogidas en, eh, en otros países, vale, la idea es vender en algún país más también, a ver si a final de este año abrimos eh, Bélgica, igual Holanda, a ver si nos da tiempo, eh, ah. y seguir ir creciendo y creciendo, no sea, paso, queremos ir un pelín más rápido ahora, pero pero bueno, siempre bajo la rentabilidad. A ver, y a ver si llega alguien, nos compra y ya está. <risa> <risa> y hasta en luego. venta si sí estáis. En venta si sí, Si alguien pone dinero, eso parece bien. ¿no? En venta está todo en esta vida. Ahí todo, está. todo es cuestión de dinero. O casi todo. Luego ya, ¿cuántos euros? ya es, es la, la duda es cuántos euros. Pero en venta prácticamente todo. Y más un negocio. O sea que al final un negocio es para dinero. O sea, a ver. Qué cosa es que soy super fan de la ecología del medio ambiente o sea, estamos en este proyecto también por ese motivo porque creo que es algo totalmente necesario o sea, eso no tengo ningún tipo de duda, pero no se llega a de ser un negocio, es decir, no es una ong no es... entonces eh, pues eso, siguiendo la rentabilidad eh, seguir creciendo lo más rápido posible, entonces ahora creo que podemos ir, creo que es momento de ir más rápido, creo que estamos en un momento pero bueno, habrá que ver pues seguro que si lo conseguís, porque sois dos fieras. Nada, Aricha, Chema, muchísimas gracias por compartir tanto. Eh, Os oh, eh, deseo lo mejor, ya me iréis contando, pero yo estoy seguro lo vais a seguir petando. Me encantan los proyectos como vosotros, rentables desde el desde el principio, y, y que creo que hace falta poner más ejemplos de este tipo para quitarnos el estereotipo de startup levanta pastizal y, y bueno, y juega al mundo de la especulación, que eso es un tipo de negocios pero que la economía real es, es generar caja positiva, porque si no, ¿qué me dirás? O sea, que nada, que sois todo un ejemplo a seguir y muchísimas gracias. Nada, muchas gracias a ti. Bueno, Corti, chao.